Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo gameplay para este canal y bueno, vamos a, con esta parte final de todo el, donde están todos los eh, bichos este para que parezca el, el villano definitivo ¿no? del juego completo que es Misterio, claro. ¿Por qué no grabé el otro gameplay? Bueno, es la trama es muy simple, ya lo titulé lo más que pude ¿no? y tampoco hay mucho que comentar, obviamente es un juego a recontra sencillo y, y fácil de entender. ¿no? pero yo he pensado bueno que en esta última parte comentaré un poco así que bueno que aparecían lo mismo pero cambiado de diseño pero en realidad es el mismo no okay. sé sea, por qué en todos los niveles voltearlos y destruirlos y ya está no puede seguir corriendo hasta hasta una puerta que te lleva a otro, hasta, hasta otro nivel bueno acá hay más de estos Bien. que ya le agarro y le lanzo, que ya lo hice muchas veces bien, tomado me a ver ahora este otro así ah, aunque okay. los alienígenas de esto ha cambiado a la apariencia de Venom pero algunos todavía tienen los poderes de puño de hierro que comentar de esta versión de, de PSP bueno quise es que descargar no, porque esta versión tendría a Carnage y a eh, bueno al otro nuevo duende tiene lo mismo no, pues que el duende verde así que no, no sé quién y ya lo he jugado una vez el año pasado pero eso no lo grabé no porque porque tenía un lag de, se veía muy horrible el archivo así que no lo subí nunca no, menos mal, así con, con edición se ve un poco mejor, ¿no? Es, se ve un poco mejor se, seguramente. Ok, ahí recojo más vida Ya, ya le agarré el ritmo, ya lo, lo dominé ya. Bien. Ok, ya otro más del pido de adelante que me voy. A ir. Bien, bien. me está apuntando guardarte no le dio a Venom, no me dio a mí para este bicho bueno le pido a otro lado a ver si ya puedo desbloquear la habilidad ah, no, no le di ah, otra vez ahí está Bien, presionando a dos teclas activo la habilidad especial ¿no? que es eh, salta para arriba le da vuelta a la hasta el, el piso no pero no lo mata pero tiene que ver más ¿no? y bueno venos cuando presiono los dos botones y hay especial de absorber esa energía y tiene más vida obviamente ven ahí absorbe algo de vida ¿no? ahí se muere ya rompe esto barril a ver para que tenga más puntuación y energía también bien ahí se activó estas dos palancas y ahí la ahora muevo que se abre esta puerta bien aquí está el, el fin del mapa ¿no? obviamente bien la elegí venom ok ahí nos muestra toda la isla lo grande que es Ok, vamos para allá No, para ese lado Bien, más de estos Ok Cuidado, me alejo porque no me explote y no me quiten más vida Lanzo estos boludo, la para lanzarlo al que camina obviamente Bien Ok, ya apareció más Bien, este es el jefe final es un robot gigante con simbionte parecido a Venom. Acá en esta versión de PCP no la pusieron a escorpión o a Gato Y bueno, lo pusieron a este ¿Qué eh, ¿sí se. Bien, me están pisoteando, me tumbo al suelo Ya solo. solo ¿no? Ok Bien Uy, Spagno no va a ir. Vamos, vamos, vamos solucionar todos Ya bien, bien, bien ya falta poco porque se... Uy, Spagno No, salta Me alejo, me alejo de estos... Me de estos... Me alejo de estos bichos viene allá atrás. para la bordo sobre la nación mira, aparece estos bichos eternamente eh. eternamente siempre aparece uy, cuidado vamos vamos. ay no demonios, ojalá que no... no. No empieza todo de vuelta. No, déjate joder. No, todo de vuelta, nada. No. Right Ok, ok, ya. Ya falta poco, ya falta poco. Vamos. Me quedan cuarto día. demonios boludo No falta poco, no falta poco. Uh, se voy bueno. Uy, uy, uy, está por ahí, por ahí, por rápido, rápido, ya los, ahí aparecen, ven, ahora lo voy a golpear, a ver si le puedo lanzar con un objeto o algo de esto, vamos a pasar ahí, A otro más, no, no, no, aquí no, voy a agarrar el bicho este. No, aquí ah, que le estoy apuntando. se le puede atinar de acá. De Bien, ahí sí para que le di. Ok, sí, pasé que se murió. Acá la abro, ahí está brillando. Y la palanca brilla, déjalo. Bien, está luego a decir, vamos. Vamos oh, a no, la cinemática. Spider-Man tiene al simbionte. Oh my. Misterio. Misterio. Y tú tienes algo que me pertenece. ¿Es eso un acuario en tu cabeza? Destruy And bring the last meteor to me. Ah! Ah! My hand! Spider-Man! The simian readings on those phantoms are through the roof! Come back to the helicarrier until we can sort out... No time! Look at the army Mysterio's managed to build with one meteor! Imagine what he'll do with more! Ok, vamos a usar el simbionte, ¿bueno? Bien se tiñó el traje de negro. Se ve igual. Bien, ya con el traje negro de más rudo. Seguimos Nepal en el nivel 3, hay uno El lugar está cubierto de nieve Bien, hay más de estos gigantes esto me va ya un rato Donde hay muchas palancas Y bueno, se brillarán cuando termina de lanzar a todo esto Así que bueno, todo voy bien. Okay, vamos Quiero acabar rápido esto Bien, bien, bien No, no al dejado acá No ver. el... ¿Van a ver algo acá? No, acá no se puede hacer nada. A ver, ¿se primero? Ah, no, del medio Ahora sí en el medio, bien voy para este lado y eh, por último este ah no es la puerta ah, es otro camino más Vamos a ver que hay, por allá seguramente más de estos bichos venos Bueno subo acá Uh, más de estos es y un gigante ¡Qué emoción Mientras Venom va subiendo, yo me voy a estos bichos vamos, vamos, a ver qué estoy ¿Vamos a ver este otro? No Ya está, sí. No, hasta el está no está lleno, oh, Bien. bien, no sé por qué no brillaba esto, esto sí que tuve que correr y había unos bichos voladores por otro lado así que los los eh, destruí y ahora voy a dejar esta palanca nuevamente como ya la milésima vez que lo estoy haciendo ahora si sí, esta es la puerta puerta Kandash y New Goblin creo que a ver si no pasa nada en esta ok seguimos todavía aquí bueno amigos este ya es el último enfrentamiento de estos bichos ya detrás de esta puerta hay dos entradas que cualquiera no es para enfrentar a misterio obviamente no sé por qué hay dos entradas pero bueno pues no sé qué para qué es, pero pero qué será no nos bueno, falta enfrentar más estos dos grandes y bueno ya está si viene el esquema final misterio Va a otro. Uh, a otro más. No, bueno. no. Vamos a Bien de ahí. No. Vamos a darse Spiderman. Me queda el último. Solo un poco más de vida. Bien, bien, bien, ya lo voy derribando. Ok, explotó, ya está. Bien, ¿por qué lado? Y Bueno, hay que jalar las palancas. Voy a guardar nomás la partida porque no quiero volver a pasar esto, no quiero pasar por todo esto de nuevo, rápido, bueno, bien por ahí. <risa> Nivel 4-3. Hola, soy tu neighborhood Spider-Man. No tan bien, ahí está, el último villano serio. Estuvo detrás de todos el... los villanos que ha controlado. Bien, bien, voy a jalar esto. Y... No por otro lado. vamos por la derecha, le hago a la izquierda, y después en el centro bien, ya está uno hay que deshacer el campo electromagnético de Misterio a este lado es el mismo mecanismo y dejarlo de ¿La viste? No, es creo que en el centro Sí, en el centro No, no, no, no, en el centro Uh, se mueve spider Toma No, ¿qué mierda te pasa en el centro? ahora sí. si en asobo No, no spider bien, rápido, rápido no importa que los eh, destruya, siga apareciendo más bien, bien uy, demonios. toma, ahora oh, sí, este por último ok, se subió arriba Ahí me salteo todo esto, ¿por qué no está apareciendo esto? Pero acá aparecen más ok también cambió el lado es una playa o es una isla no metes una ilusión eso no afecta en nada es un cambio de escena uuh eh? está muy feo cuidado bueno me salteo toma y en esto va a ser un poco difícil o molesto si sí. no a ver esto está uno acá es poco bien no creo que sí estoy bien. toma La lo este. A ver, por acá. Este? Yo la este, lo tengo que mover para allá. Uy, sigue apareciendo más estos bichos. Diablo, no me dejaste de mover, toma. Huyo, mejor ruyo, se está acercando más siguen apareciendo más de estos ya los no pude desviarlos bien Mira, ahora muevo esta estatua. Ok, desactivo la derecha. Pero a este lado. Uh, darling un poco de vida. Demonios. Vamos, no anda a punte con Venom. Vamos, ¿no? no, voy a conseguir corriendo hasta que español tiene apareció. No solo la energía y mientras ya me muevo. Oh, y apareció otro de la nada. Ok, ok, lo muevo acá lo empujo. Bien, listo. Bien, vamos hasta la última plataforma. Uy, uh, ya apareció unos enormes de demonios. toma Bien. <ríe> Cayó. Otro van bueno, por ahí. Bien, esto es más fácil que el anterior ¿eh? Ya ves, la palanca esta no es muy complicada La otra ha sido más, más difícil pero es un poco frustrante Aparte estos bichos son re lentos A ver, a ver, doy vuelta Bueno, Spiderman, no, no, no, me agarró. Me agarro todos los rayos No lo extraigo hasta que aparezca el hombre de año. No sé cuál es la diferencia del poder con el traje negro que con el traje normal, ¿eh? Es el mismo nivel de, de poder. es sí, el mismo. No había quitado tanta la vida. Salvo de la PC o PlayStation 2, creo que el nivel de poder es distinto, pero aquí no me lo veo bien listo o nos enfrentemos a misterio uy uh, se multiplicó uno esto es ser verdadero claramente pero cual diablos me empujan y también me quitan vida no voy a matar a Spiderman, uy uh, ya lo mataron no no no, no. Diablos. Diablo, diablos. Si sí, voy pegando... Uy, uh, ya me voy Uy, mejor huyo. Uy, uh, Spiderman. ¿Por qué no salga de daña? Bien, bien, ahora. No sé qué hice, bueno... Uy, uh, ya muy... me golpea. Tome, tome, tome Diablos, tome, ay dios Ah. No, corre, corre, corre Uy, se movió, no se movió, se movió no la playa Cuidado, rápido, no, no No, soltá no, no, no! no No, ¡Me dirías que todo de vuelta! ¡Pero es qué forro! ¡Va todo de vuelta! ¡Rayos! Bien, ya está. Este era como el quinto intento. O sea, este ahora ya me hacen ruido al centro no, a este ahora ah se vuelve a reiniciar mejor a este ah bueno ahora sí Tengo me quedó claro no me había quedado claro Me da agua rápido. toma El centro. Ahora... ¿A la izquierda. Ahora la derecha, Listo. Ahora subió al otro piso. ¿Qué, qué onda? Ya, ya sabemos. Ya ha cambiado... Cambio de opción a una isla. Creo que empujar estatus es, buscar es el, lo que me lleva más tiempo. De briga los de misterios demonios. Rayos rayos. Me muevo uno de voy pegando a los bravos hasta que me es que, de... pega el es que se camufla entre los demás que es toda ilusión. Es demasiado que el verdadero, desaparece. Esto es el bradillo. Que Spider-Man se murió No, no, no, no, La Otra vez no Tomen, diablos Ya hasta momento tiene que Ahí está Rayos Presiona los Tegras, no va a pasar nada No puedo saberle a Misterio Tampoco con Spiderman Ah, estaría bueno, eh. Estaría bueno que sea el truco, pero bueno, con ese no se puede. No, se murió Venom, ¿no? no hay es espalhar. uy hasta que aparezca Venom. ¿no? Y ahí medio, y bueno, ahí ya, ya apareció, ¿no? Bien ya le falta porque a la mitad. Va, se mueve otra vez el play. Vamos a todo nada. Bien. Bien, bien. Fijado la línea ah. Ya menos la mitad Uy ya se murió No, no Te queda poco tío, está. Bueno así, ah, se murió el hombre Bien muy bien No te muevas otra vez hombre como te mueviste en Infinity War y creo que en Spiderman Man Spy, también No te muevas otra vez Ok yo quedo ok, okay, okay. le estoy dando, le estoy dando con todo mi ayudando ya está me ha listo derrotado will come off Unfortunately for you crazy megalomania lasts forever Nick it's over I got the fragment mysterio is down and I'd like to go home now. Bien, se más, no hay que importar. continuar. Yo creo que está es la cinemática final. Okay. I did what Sam Como un pequeño token Ni antes How did you know who I was to pay them? Please. I have a multi-billion <laughs> La going to go to city. Oh, yeah. Go home. Take your girl out to dinner. Enjoy yourself. You earned it. Nick, so those meteors we collected? They're dangerous and. They're in good hands. Where? They're in good hands. is on something. I want the remaining meteors analyzed until we know what makes them tick and how we can use them. Right away, Colonel Fury. project Carnage. Affirmative. Project Carnage. ambiente que harán la Carnage para secuela, pero nunca salió bien. Y ahora qué no va a pasar más nada Sí, igual que fue como la última vez Y creo que vi un video de un chico que también le pasa lo mismo No, no hay más Sí, no hay más Bueno amigos, lo voy a dejar acá Si te ha gustado este gameplay Dale un me gusta, y compártelo Y suscríbete si quieres más gameplays Y tengo pensado en hacer un recompilado Sobre todos los que finales de este juego Así que, bueno Hasta la próxima, chao